El día de hoy nos acompaña el doctor en Ciencias Gastón Ferrara y Romina Décima, diplomada en Bibliotecología, a ambos miembros de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina. Me permito dar lectura a sus fichas curriculares. El doctor Gastón Ferrara es licenciado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas, es perdón, doctor en ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata también. Tiene un postdoctorado, el cual eh, atendió con el título Dinámica y Termodinámica de Agua en Cavidades Hidrofóbicas. Eh, como directora Tomás Sebastián Grijera a través de la beca Fundación Bugue y, For, y BOR. Eh, es profesor titular, eh, dedicación exclusiva del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de 2013 al presente. Coordinador de actividades de investigación del Instituto de Ingeniería y Presente Agronomía, de, mismo de la Universidad Nacional Arturo Florencio Varela, en Argentina. Ha sido director del Programa de Investigación Petroleras y Sistemas Complejos, del Instituto de Ingeniería y Agronomía, y miembro de la Comisión de Diagnóstico y Planeación, Planificación de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Jauretch. Eh, bienvenido doctor, gracias por este tiempo que nos dedicará en el cual nos compartirá experiencia en tema de, de inclusión. Por Muchas otro buenas, lado, buenas. gracias doctor, por otro lado tenemos a Romina Vanessa Décima, igual de Argentina, ella es diplomada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como responsable de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche desde 2011. Es asesora responsable de la Biblioteca del Consejo Interuniversitario Nacional desde 2007 y de la Biblioteca Digital del mismo Consejo desde 2016. Además, fue coordinadora de la Comisión de Bibliotecas de Runco desde 2013. ...y coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas... ...dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional de, 2007, de 2017 a 2019. Actualmente participa en la Red de Bibliotecas del Conurbano Banoarense... Vano, ...conformada en junio de 2020. Brinda formación de alfabetización informacional... ...y participa en congresos, jornadas y talleres... ...sobre bibliotecología y ciencias de la información. Actualmente es estudiante de la especialización... ...en evaluación de políticas públicas... ...de la Universidad Nacional Arturo Jauret... ...y la Universidad Nacional de Lanús 2018-2020. Bienvenidos. Es un gusto contar con su participación... ...y que la comunidad universitaria... ...de la Universidad Autónoma del Estado de México pueda escuchar esta experiencia que ustedes nos comparten. En unos minutos daremos inicio a la conferencia, los procesos de selección de artículos e inclusión y equidad en la revista Experiencia Docente. Al finalizar su intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a mi cargo. Estas preguntas podrán realizarse desde el chat del Facebook, por donde se transmite. Les recordamos hacer su registro a través del link que está visible durante toda la conferencia. Muchas gracias. Doctor Romy, agradecemos nuevamente su presencia y en este momento les cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, creo que voy a comenzar. Mira. Perdón, Remy, ¿no te escuchamos? Gracias, Edith. Eh, Perfecto, gracias. Bárbaro. Eh, bueno, buenos días a todos, eh, Edith. Eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la UAM. Eh, eh, con, con el doctor Gastón estamos eh, muy, muy agradecidos por esta invitación. Queremos eh, poder contribuir eh, con... Eh, con esta ponencia. Eh, así que, bueno, vamos, vamos a empezar eh, la presentación. Eh, nuestra idea es eh, contarles un poco eh, la relación de eh, la Universidad Nacional Arturo Jauriche con la UAM eh, y cuál es la relación con el acceso abierto. A través de esto, eh, vamos a ver eh, cómo podemos eh, articular. Eh, la inclusión y la equidad a través de la revista Experiencia 2. Iniciamos. Bueno, esta es una imagen de la universidad, como para que eh, tengan contexto, eh, imagen, que a veces, muchas veces hablamos de universidades cuando estamos en nuestras casas, en especial ahora en pandemia, y no tomamos dimensión este, de, de los espacios. Eh, así que bueno, se las quería presentar. Siguiente. Eh, se encuentra ubicada en el conurbano bonaerense, ¿sí? un poco más alejado de lo que es la capital eh, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y está en un espacio, eh, en un cruce, que se llama Cruce de Varela, está entre sí. Estudencia Varela, Berazategui y Quilmes. Ahí es donde, eh, en, en zona sur, específicamente donde está el, la imagen de acceso abierto, es donde está nuestra universidad. Siguiente. Así se conforma eh, la parte de los centros de nuestra universidad, eh, el Centro de Política Educativa, de Política y Territorio, y la Secretaría Económica Financiera, y en el de Política Educativa se encuentra anclada la Biblioteca Central. Siguiente. Está dividida en estos institutos, Instituto de Ingeniería y Agronomía, donde eh, pertenece también el doctor Ferrara, el Instituto de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales y Administración y el de Estudios Iniciales. Bueno, eh, aquí para conocer un poco eh, son nuestras cifras de ingresantes. Y ahí, ahora van a ver por qué les queremos contar un poquito de las cifras de ingresantes. Recientemente se abrió eh, la, nuevamente la apertura de, de, eh, de inscripciones y ya tenemos en menos de una semana 7.578 solicitudes. Este, así que bueno, siguiente. Aquí, lo que se produce en la universidad es un gran fenómeno en el cual es muy requerida eh, el ingreso a la universidad, lo que nos pone muy contento, contentos a todos y tiene una gran inserción en lo local. Justamente por eso eh, era la intención de ubicarlos eh, geográficamente. Eh, dado que eh, tiene mucha repercusión en eh, la transformación eh, del conocimiento y la transformación social. Siguiente. Bueno, eh, nosotros iniciamos la pandemia con 24.599 estudiantes regulares y 490 materias a, a colocarse dentro de un campus virtual y enfrentamos ese desafío. Siguiente. Y aquí contarles quién es Arturo Jaureche, que lleva el nombre de la universidad, sí. Eh, bueno, es escritor, político y mm, ha escrito muchísimos libros eh, que forman parte de nuestra colección. Y eh, fue eh, su, su pensamiento es una gran expresión de la vigencia del ideario del nacional, nacionalismo popular universitario, sí. Eh, promueve la consecución de la soberanía cultural y tecnológica, eh, base de la independencia económica y la industrialización del país para el bienestar social de nuestro pueblo. Fue un gran pensador nacional ¿sí? y ejerció un papel fundamental en la estructura eh, socioeconómica y cultural de la Argentina. Eh, fue también este, un poco marginado eh, en, en cuestiones académicas. Así que... Eh, también por eso es una revolución en lo local, la universidad y en, lo, este, en la concepción eh, de, misma de su de su, eh, de su nombre. Entonces, bueno, eh, por eso se les presentaba eh, la imagen de, de Arturo. Siguiente. Justamente lo que él pensaba... Este, y, y dio un, una gran transformación, eh, en sus libros se encuentra un análisis profundo sobre eh, el rol de la universidad, y, y habla de tres funciones importantes. Conformar una ciencia nacional capaz de resolver los problemas del país, permitir el ascenso y la igualación social de los sectores más desprotegidos y educar en valores, y consolidar los principios éticos de la justicia social y de la soberanía nacional. Siguiente. Dentro de nuestra misión eh, fuimos haciendo una transformación en, nuestro, eh, en nuestra misión a través de, de reuniones de plan estratégico y eh, nos encontramos que algunas ideologías que nos traía Arturo no nos encontraban reflejadas este, porque veníamos de, de, un, eh, de una concepción política eh, en la cual la inclusión y la equidad estaba dentro eh, de las políticas de gobierno. Entonces, tuvimos, eh, pasamos una transformación eh, de la universidad para poder eh, llegar a esta nueva misión, en la cual, ¿sí? eh, si ustedes la leen, van a poder ver cómo prioriza la universidad un modelo institucional de calidad académica con inclusión social. Siguiente. Bueno, vamos eh, llegando a, nuestras, a nuestros convenios con la UAM, en los cuales eh, la universidad y la, un, eh, y la UAM han tomado eh, un convenio y han eh, llegado a relaciones eh, muy fructíferas, eh, con EDIT hemos realizado un, un convenio en, en el 2019 cuando se hace la inauguración del repositorio de la, de la UNAJ y a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, bueno, eh, hemos logrado la cooperación con los repositorios, eh, con intercambio de estudiantes, con... Eh, ayer se hizo la internacionalización de docentes eh, en cuanto a idiomas, Así que bueno, son diversas las cooperaciones que tenemos con la UAM y son eh, fructíferas y son un lazo muy fuerte que, que, bueno, estamos muy contentos de tener. Siguiente. Un poco, eh, ustedes habrán escuchado en, en las presentaciones que realizaron en los paneles de la UAM, todo el sistema nacional de repositorios, nosotros también en Argentina tenemos legislación, tenemos un sistema nacional la universidad a través del repositorio integra ese sistema nacional. Un poco eh, las modificaciones de la ley y eh, la universidad han surgido en este, desde el 2009 hasta el 2019 en, en relaciones de, eh, de crecimiento. Así que es el acceso abierto un camino que eh, empezó a acompañar también la universidad y realmente eh, podemos decir que está en etapa todo, eh, de, del repositorio, el, la generación de conocimiento en la universidad, en de donde eh, la biblioteca eh, interactúa de forma fuerte con sus institutos a través de las políticas académicas para cada vez consolidar más este camino hacia la ciencia abierta y hacia el acceso abierto. Siguiente. Eh, en nuestra página, eh, así como hemos convenido con Edith, tenemos... Eh, el repositorio de la UEM, el cual eh, eh, cuando hacemos formación de alfabetización informacional a nuestros estudiantes, docentes y no docentes, eh, mostramos cómo es que los sistemas de información eh, interactúan y nuestra producción eh, y de investigación y nuestra producción académica puede eh, reflejarse y verse en estos eh, repositorios y en estos sistemas de información que también entiendo que eh, todos eh, terminan en eh, un repositorio general de Latinoamérica, que es la referencia. Siguiente. Bueno, un poco eh, acá les quiero presentar lo que es un, el, el, eh, la imagen del bibliotecario eh, que promueve eh, la educación y el apoyo ¿sí? Como, eh, un, con un nuevo rol, ¿no? un nuevo perfil, eh, que impulsa el éxito de los estudiantes y la contribución de la universidad en, en la erudición global y el avance del conocimiento. Eh, cómo el bibliotecario aporta valor a la universidad, a su personal docente, a los estudiantes y, y a todas las partes interesadas. Siguiente. es ahí a través de la alfabetización eh, informacional ¿no? eh, donde se invita a, a no limitar esta, este rol ¿sí? y, y añade como bueno, acá eh, en un artículo de, de Alonso Arevalo, eh, nos dice y nos anima a que los bibliotecarios y los profesores tienen un papel complementario y de responsabilidad en la enseñanza de conocimientos básicos de información y que la colaboración es esencial para asegurar eh, las habilidades eh, en información y se establece que dentro del currículo y de, de universitario en, en todos los niveles, ¿no? Así nosotros lo, lo ejercemos y lo realizamos en nuestra universidad y cada vez lo vamos desarrollando más. Siguiente. Y bueno, eh, aquí eh, yo los voy a invitar en, en la próxima diapositiva a, a una lectura. Eh, eh, cuando compartan esta presentación en donde en este artículo se presentan las habilidades que debe tener un investigador eh, para eh, transitar la ciencia abierta eh, con, con las mejores herramientas, para no caer en diferentes eh, situaciones que muchas veces eh, se caen con revistas depredadoras o eh, con eh, a veces tener miedo a publicar o a no publicar en ciertas revistas. Esas son las habilidades que, de alfabetización que debería tener este, un docente investigador eh, que eh, pueda transitar la escritura de la, y la lectura en la ciencia abierta y la publicación eh, de una manera eh, acompañada a través de la universidad, a través de las bibliotecas. Siguiente. Bueno, esa, esta es la invitación a la lectura y, y un poco... Eh, cierra la situación diciendo que las características en la ciencia abierta eh, es la articulación de los desafíos en la escritura académica con el fin de ayudar a, a investigadores a navegar por este ecosistema y convertirse en protagonistas a través de su escritura. ¿Sí? Bueno, ahí la colaboración eh, que hablábamos de las editoriales y de las bibliotecas y de la universidad en sí misma. Siguiente. Bueno, en esta cooperación... Internacional también llegamos a través del Instituto de Ingeniería y Agronomía a esta revista Experiencia Docente, siguiente, en donde eh, es una um, colaboración entre universidades y eh, la, la principal editorial la tiene la Universidad ESI. Está también la Universidad eh, EDP University de Puerto Rico, nuestra universidad, la Universidad eh, de la Asociación Mexicana de Pedagogía siguiente tiene una comisión editora y un comité editorial sí eh, siguiente bueno estas son las universidades de coedición siguiente presenta un código de ética y buenas prácticas y eh, aquí habla de los compromisos de altos estándares eh, para para la publicación, ¿sí? para evitar el fraude, el plagio y las malas prácticas. ¿sí? Entonces se les informa a los autores eh, todo lo relativo a, a, la, a la presentación de las publicaciones, ¿sí? en el campo, específicamente en el campo de la educación superior. Siguiente. Esto es cómo se presentan los artículos de revistas, este es el último número, y si ven, uno de los principales, este, bueno, los primeros artículos justamente también habla de la inclusión. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las palabras claves que también se presentan, ¿sí? Enseñanza didáctica, formación de ingenieros, formación docente, proceso de lectura y escritura, tecnología de la información y de la comunicación. Siguiente. La cobertura temática está enfocada en la ingeniería y la tecnología, ¿sí? Y tiene temas eh, relacionados con la educación, ciencias naturales y de la salud. Siguiente. Bueno, las políticas que tiene son las de acceso abierto, ¿sí? para, el, para el acceso libre eh, a los investigadores para ayudar a un mejor intercambio. Para archivar, tiene LOCS, su sistema de, distribuido entre bibliotecas de depósito. Tiene un proceso de evaluación por, par, por doble, eh, doble ciego y tiene una frecuencia semestral. Ahí es donde nosotros también hacemos el llamado por parte de eh, las eh, universidades de edición. Así nosotros enviamos a través de la universidad eh, la presentación de nuestros docentes investigadores. Siguiente. Bueno, esto era el doble ciego eh, que les comunicaba para poder este, hacer esta, este llamado. Las presentaciones son en junio y en diciembre de, de publicaciones. Nosotros realizamos dos meses antes cada una. Siguiente. Y aquí poder pensar un poquito el acceso abierto, eh, como, como de, en calidad, en inclusión, y también pensar en otro aspecto que tiene que ver con la equidad social, que nos brinda eh, poder eh, tener políticas de acceso abierto en nuestra universidad, en nuestras revistas, en la ciencia abierta. Siguiente. Y yo lo que nuestra propuesta viene en cambiar los enfoques, eh, que tengan que ver con la inclusión, con la calidad, eh, cambiar los enfoques desde las políticas educativas, desde las políticas públicas. Siguiente. Y pueden ser en diferentes ámbitos de, de aplicación, específicamente en la ciencia, específicamente en la universidad, pueden ser en cada uno de estos eh, espacios, siempre teniendo una visión transversal y transdisciplinar. Siguiente. Bueno, hasta aquí eh, pensar ¿no? la ciencia abierta eh, para mejorar el diálogo, ya que permite el acceso a la consulta eh, de las publicaciones y las datos abiertos. Es un proceso colaborativo y transparente de difusión, creación y transformación de conocimiento al acceso a la investigación basado en principios de acceso abierto. Un poco el proceso colaborativo que hemos visto es el proceso colaborativo de las universidades. Eh, entre universidades, desde las universidades hacia las revistas, hacia la, hacia la publicación eh, en repositorios, hacia la publicación eh, en revistas eh, y la colaboración internacional también eh, entre eh, las instituciones. Bueno, eh, gracias. Le doy paso al doctor Gastón Ferrara. Gracias, Romy. Adelante, doctor Gastón. No lo escuchamos, doctor. Ahora sí, eh, espero que me escuchen. Bueno, ya antes está. que nada, vuelvo a agradecer la invitación. Eh, la verdad me siento um, muy a gusto que, con la invitación y poder reflejar o contar un poquito de las problemáticas que observamos en una universidad nueva en el tema de investigación, como es la Universidad Jaurecha que es una universidad relativamente nueva. Eh, si ¿sí puede ser la, la primera o la siguiente filmina de la presentación. ¿Puede ser siguiente, Edith? No sé si se me escucha bien, perdón, no quiero... Eh, Podríamos iniciar, la, continuar la presentación, Edith, que creo que avanzar hacia la siguiente. Ahí sí. está. Una, una, sería una para atrás, por favor. Listo. Seguramente um, es el tiempo. <ríe> no pasa nada. Eh, no puedo evitar para tratar de presentar la, la visión de la problemática o cómo por la, eh, sobre el tema de acceso abierto y el proceso de selección para las revistas no puedo evitar a, a escaparle al a orden que, que estoy acostumbrado por mi formación, por eso arranqué con la presentación, eh, pero ya la hicieron. Soy docente del Instituto de Ingeniería, eh, Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y soy lo que denominamos referente investigación del Instituto de Ingeniería. Soy físico de formación, así que quería contextualizar eso para para que entiendan cómo enfoco el análisis que hago. Siguiente, por favor, Edith. El Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Arturo Jaureche tiene cinco carreras que corresponden al título ingeniero, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería, Electromecánica, Informática e Industrial. Siguiente, por favor, Edith. Tiene dos tecnicaturas. Producción vegetal de emprendimientos agropecuarios y una licenciatura en ciencias agrarias. Quería hacer la presentación de este contexto para entender eh, las problemáticas que se encuentran en los docentes del instituto para publicar las problemáticas habituales y así poder llegar a la idea de, eh, de la necesidad de llegar a, al acceso abierto y a los cambios en los procesos de selección. Siguiente, por favor, Edith. Eh, básicamente eh, voy a, a focalizar la idea eh, o describir un poquito la idea de lo que pasa a, o las problemáticas locales que tenemos en el ambiente de investigación dentro del Instituto de Ingeniería y Agronomía. Para entender eso, voy a comentar un poquito sobre las líneas de investigación que desarrollamos en el Instituto de Ingeniería. Siguiente, por favor. Eh, en este momento, en el Instituto de Ingeniería y Agronomía, se encuentran en ejecución y desarrollo 20 proyectos de investigación. O sea, esto para una universidad nueva es un número importante, sí. y dentro de estos proyectos de investigación es donde los docentes e investigadores desarrollan las respectivas, o sea, centralmente donde se desarrollan respectivamente las líneas de investigación. Esas líneas de investigación son de aspectos muy variados, eh, desde ciencias de la educación, enseñanza de ciencias básicas como pueden ser, líneas de investigación asociadas al estudio de las ciencias básicas, líneas de investigación más de aspecto tradicional o del ámbito tradicional, líneas que tienen que ver con desarrollos tecnológicos o líneas que atacan a las problemáticas eh, que plantea el sector productivo local. Siguiente, por favor. Eh, para tener una idea de lo que estoy hablando, lo que hago es mostrar algunos de los títulos de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, superposiciones cuánticas en el proceso de información cuántica, un enfoque lógico, ca eh, categorial y computacional, digo, por por hacer un análisis y ver los distintos aspectos de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto de Ingeniería. Estas son líneas que tienen más que ver con el aspecto tradicional de la investigación, ¿sí? Eh, o líneas que tienen que ver más con la, la parte técnica, ¿sí? Como son las asociadas a la parte de computación. Siguiente, por favor. O líneas que esto me parece que es lo que tiene parte, de la impronta que tiene la universidad y el Instituto de Ingeniería y Agronomía, líneas de investigación asociadas, como dije hace un ratito, a problemáticas del sector socioproductivo local. Eh, la universidad, como bien dijo Romina, está eh, en un lugar estratégico, eh, con partidos eh, o distritos, eh, con mucha población y un parque industrial muy fuerte, y eso hace, o sectores eh, agrícolas fuertes, y eso hace que tengan eh, inquietudes o problemáticas a resolver y que la universidad puede colaborar. Entonces, parte de las líneas de investigación se dedican a atacar las problemáticas que eh, nos transmiten el sector productivo local. Siguiente, por favor. Entonces, dicho y observado cuáles son las líneas de trabajo, las líneas de investigación que presenta el Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad, queremos eh, mostrar cuáles son las problemáticas que encuentran los docentes e investigadores para compartir ese conocimiento científico que logran a través de las líneas de investigación. Claramente, al tener una cantidad de líneas tan variadas, los problemas son distintos. ¿sí? Las líneas de investigación asociadas a ámbitos tradicionales, del cual yo formo parte y del cual provengo, se encuentran con las problemáticas eh, habituales. Primero, eh, desarrollo la investigación sin tener eh, acceso libre a la información, es bastante complejo, no tenemos acceso a todas las revistas que quisiéramos para poder observar o estar al día en los conocimientos, a veces es difícil encontrar toda la información pertinente a, la, a las áreas tradicionales de investigación en particular. ¿no? Las líneas de investigación que están, como decía, ubicadas o están dentro de los ámbitos tradicionales, tienen la las mismas problemáticas que en general se reflejan, o me imagino que se reflejan en otros países de Latinoamérica, que es un problema de idioma, o sea, en general las revistas en las cuales uno trata de desarrollar eh, o publicar el conocimiento científico que desarrolló, eh, son un idioma que no es nuestro idioma nativo, eh, las, tienen problemas de costos, eh, en, tienen una mirada a veces un poco más rígida con, de acuerdo al sector o el país del cual se provenga. Y básicamente tenemos el problema que todos los espacios eh, donde se publican este tipo de investigaciones, es, estas publicaciones no son de acceso abierto. O, o sea, nuestra intención que es compartir la eh, los conocimientos, no los logramos en el fondo, en estos ámbitos tradicionales, porque no son revistas, la mayoría de acceso abierto, y si se trata de revistas de acceso abierto, las publicaciones suelen ser muy costosas. Siguiente, por favor. No quiero tampoco decir que todo es tan malo en el ambiente científico, no, eh, trataría, provengo de él, vivo trabajando en él, entonces no quiero ser tan negativo, eh, a pesar de que... Casi todo el ambiente científico tradicional no es un sistema de acceso abierto. En los últimos años hay algunas cosas que han mejorado y han permitido un poco más de equidad en el acceso a la información. Existen, no puedo dejar de mencionarlo, en las redes sociales como ResearchGate, que es una red social científica en donde uno puede acceder a la mayoría de la información, acceder a las publicaciones, puede interactuar con otros investigadores y así adquirir parte de la información que uno necesita pueda adquirir conocimientos y experiencia. También existe algún otro mecanismo de, de acceso libre para la comunicación científica como son los servidores de preprints que son de acceso abierto donde uno puede obtener eh, básicamente la información que necesita para eh, tratar de tener un poco más de equidad y lograr adquirir la, la los conocimientos que uno desea, ¿no? No quería dejar de mencionar estos puntos porque no quería ser tan negativo en, en, en el enfoque sobre el ámbito tradicional de la investigación y la publicación. Siguiente, por favor. Eh, eso, lo, lo, lo que fui comentando hasta ahora, son los, las problemáticas que, que refleja la investigación más de tipo tradicional. Que como comentaba, nuestro Instituto de Ingeniería y Agronomía desarrolla líneas de investigación asociadas a ámbitos de la investigación no tan tradicionales, ¿sí? que resuelven problemáticas locales que son muy importantes eh, para la universidad, para el sector local. Entonces, ¿qué pasa con esos investigadores? Esa, esos investigadores que desarrollan conocimiento, ¿dónde lo publican? ¿Cuáles son los ámbitos? Las revistas tradicionales no tienen una respuesta o un, en general no existe un espacio, como podría ser en el ámbito donde yo programo la física tradicional, donde publicar estas problemáticas o estas líneas de investigación. Entonces, los investigadores que atacan y colaboran eh, con líneas de investigación en este tipo de problemáticas no tradicionales, terminan publicando en revistas, por suerte, que han, ido, eh, o han empezado a aparecer, con convenios de las universidades, revistas eh, mayoritariamente de las universidades, sí, o en congresos o en revistas de congresos, como son los Proceedings, Pero no cuentan con un espacio adecuado para transmitir esa información. ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, repito... Eh, estas líneas de investigación que son centrales para el desarrollo productivo local y que la universidad colabora eh, con mucho ahínco, no encuentran los espacios para eh, comunicar esta información, ¿no? para comunicar estos resultados. Y acá quiero remarcar la importancia que tienen las colaboraciones como la que están llevando a cabo la universidad, eh, las universidades no voy a hablar del convenio este en particular, sino en general todas las universidades y en particular muchas de las universidades nuevas en la Argentina, como la Universidad Jaureche, de armar revistas donde eh, se puedan publicar este tipo de trabajos. Siguiente, por favor. Todas, todas las problemáticas que he comentado nos, nos muestran, eh, por, un, por distintos aspectos, nos muestran la necesidad de generar espacios o ámbitos eh, donde la información ¿sí? sea de acceso libre. Se necesitan, o sea, ya sea por problemas en las publicaciones de tipo tradicional, donde... Eh, nos encontramos con barreras de distinto tipo, barreras de prejuicio, barreras idiomáticas u otro tipo o, o barreras de tipo económico, en donde no se pueden o los países eh, de lugares eh, no tan desarrollados, eh, donde no pueden publicar en igualdad de condiciones. ¿sí? Entonces necesitamos pues, eh, primordial desarrollar espacios donde los científicos puedan disponer o poner a disposición de la comunidad los conocimientos que han desarrollado. Y esos espacios tienen que ser de acceso libre. Eh, también esos espacios de acceso libre los necesitamos para compartir el conocimiento de los ámbitos no tradicionales o que apuntan a sectores eh, no tan eh, desarrollados en el ambiente científico, y que atacan problemas que solo eh, responden a problemáticas de tipo local. Entonces, necesitamos, eh, para resolver todas estas cuestiones, revistas de acceso abierto. Y no solamente revistas de acceso abierto, sino revistas que empiecen a cambiar los enfoques en su proceso de selección. No podemos, en el proceso de selección, para darle equidad, no pueden ser todos de igual manera. En todos los ámbitos no podemos evaluar de igual manera. No se pueden evaluar en los, en los desarrollos científicos de distintos ámbitos de igual manera. Entonces, es muy importante que entendamos la, la necesidad de revistas de acceso abierto y un cambio en los procesos de selección. Con, no solamente en las publicaciones científicas, sino como había mencionado Romina, en los procesos de selección y de evaluación de los docentes en las universidades, en las investigaciones en las universidades y en diferentes ámbitos. Siguiente, por favor. Creo que la última. Sí. Debemos insisto con esto, rediscutir los mecanismos de selección de las publicaciones con equidad, eh, sin en ningún momento poner en tela de juicio, sin perder la calidad científica de las publicaciones. ¿sí? eso me parece a mí fundamental. No debemos perder la calidad científica de las, de las publicaciones, de las investigaciones que desarrollamos. Pero sí que debemos revisar cómo deben ser los procesos de selección y cómo compartir esos mecanismos. Eh, siguiente. Bueno, eh, ahí, eh, bueno, debería decir gracias. Ese sería, bueno, eh, la, la, la visión y las problemáticas que encontramos dentro del Instituto de Ingeniería y Agronomía, al publicar las líneas de investigación que se llevan a cabo dentro del Instituto de Ingeniería y en general también reflejan lo que pasa en las, en las universidades nuevas del conurbano de bonaerense en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, doctor Gastón. Muchas gracias, Romy, por la experiencia que nos comparten. Eh, como, como siempre decimos, estos foros nos ayudan para retroalimentarnos, ¿no? Al final, eh, coincidimos en muchos de los puntos. Lo que bien comentan, es necesaria una reestructura de los esquemas de evaluación, de la manera de divulgación y de reconocimiento también para el investigador. Por acá tenemos algunos comentarios. Eh, muchos por aquí, Rosy Almazán nos dice que excelente conferencia, muy útil. Eh, también para la universidad es de beneficio escuchar la experiencia que ustedes de alguna manera están enfrentando y que están viviendo y que también están resolviendo. En la universidad también tenemos el proyecto de la hemeroteca digital, donde se ubican las revistas institucionales y que seguramente este, esta, esta plática de alguna manera a ellos también les, les brinda información, ¿no? Eh, eh, también nos comenta Lorena Romero Salazar. Buenos días, licenciada Romina. ¿Promueve entre el estudiantado la importancia del acceso abierto? Eh, sí, promovemos eh, a través de eh, la alfabetización informacional. Eh, hay varias acciones. Una es la alfabetización informacional. Este, tenemos, eh, por ejemplo, los convocamos eh, eh, a, en este momento que estamos eh, en lo virtual solamente. A, eh, a charlas eh, para, para que, que conozcan eh, qué es el acceso abierto, pero también para que conozcan eh, cómo es el proceso de la alfabetización informacional y tenemos a disposición, eh, era lo que comentaba. Eh, en la presentación, eh, los eh, una selección de recursos en línea donde también está el recurso del repositorio de, de la UAM, hay bases de datos, eh, de diferente tipo eh, de acceso a información científico-académica en donde les explicamos eh, a través de este proceso de, de identificar la información, de buscar, de seleccionar, de, de conocer cuál es la autoridad, cuáles son de acceso abierto, cómo es que pueden reutilizar esta información, cómo la deben citar, eh, qué pasa con las licencias y también se hace en la instancia en, en el depósito del repositorio. Eh, porque, eh, están las tesis eh, de grado, eh, que eso abarca las tesinas, abarca eh, los trabajos finales integradores y trabaja y abarca también los informes de prácticas profesionales. Eh, que eso se da en, en el ámbito de en, eh, la ingeniería, los, los informes. Eh, para, eh, todo conduce a, al grado, ¿verdad? Eh, bueno, hay varios ámbitos, pero los vamos invitando en las diferentes instancias que hacemos eh, y también eh, tenemos tutoriales en nuestro eh, canal de YouTube. Bueno, hacemos varias acciones eh, y tratamos de promover el acceso abierto en, siempre en los diferentes espacios que tenemos. Muchas gracias, Romy. Eh, Héctor Rafael Orozco Aguirre nos pregunta... No está dirigida, eh, abierta a la respuesta de ambos. ¿Cuáles son los retos a futuro en materia de inclusión e igualdad en la publicación de artículos en revistas? La dejo Romina, que es la especialista. Eh, yo creo que en principio eh, lo que nosotros intentábamos mostrar desde nuestra concepción, desde la universidad, que está atravesada todo el sistema de nuestra universidad eh, en estos eh, conceptos básicos, eh, que a nosotros nos parecen básicos, pero que también eh, tenemos que hacer un gran trabajo para llegar a que la institución comprenda que el acceso abierto también es una política Sí, de inclusión, es una política de, eh, de calidad y, este, y, y también de equidad social. Los retos futuros eh, creo que son muchos, en principio eh, lo que yo veo eh, en, en nuestra universidad es que hay una disparidad de conocimiento respecto del acceso abierto, entonces eh, tampoco sirve que eh, se avance no avancemos todos juntos, entonces eh, sería muy bueno poder eh, ...instalar políticas más masivas del acceso abierto y de comprender cómo es el sistema editorial en todo su, su alcance... Eh, ...para poder también, eh, como invitaba yo en el artículo, a conocer diferentes desafíos que se deben atravesar... ...para poder hacer tanto la lectura como la escritura y la publicación eh, en las diferentes eh, revistas por parte de los investigadores. Y creo que la política más compleja y la que se vio en esta pandemia es eh, profundizar eh, las políticas públicas e introducir, como decía, en, en, en, dentro de las evaluaciones estas dimensiones eh, que tienen que ver con la ciencia abierta, con el acceso abierto, eh, para identificar eh, o para poder eh, lograr de forma eh, podemos decir hispanohablante, latinoamerica, latinoamericanista, este, o, o con una visión un poco más contrahegemónica de eh, estos, eh, cómo evaluar esta ciencia y cómo evaluar el acceso abierto con estos eh, indicadores eh, un poco eh, construidos a, a la relación de la ciencia eh, y, y, a, y en relación a la interdisciplinariedad que se da. ¿no? Este, que tiene que ver con eh, eh, algo que no sea básicamente un enlatado. Muchas gracias, Romy. Tenemos otra pregunta, y Lorena Romero Salazar. Va dirigida al doctor Gastón y de igual uh -huh. forma, Romy, si quieres aportarnos. Doctor Gastón, ¿cómo promueven las colaboraciones transversales entre las diferentes áreas como las del instituto en que usted participa? Esa es una pregunta. Y de la misma persona nos dice, ¿qué dificultades identifican para lograr la población de resultados multidisciplinares? Bien. Eh, la, la forma de promover la colaboración eh, que tenemos nosotros en el instituto es a través de los en el ámbito de la investigación, que soy el, que, bueno, el único en el que realmente puedo referirme, es a través de los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación nos, nos permiten eh, convocar a distintos ámbitos de la, de la universidad y a distintos actores de la universidad. Eh, está contemplado eso. Eh, y al, al ser tan variadas las, las líneas de investigación, eh, eso nos da herramientas para que puedan colaborar en, en, de, de varios ámbitos en, en los proyectos de investigación. Y la segunda pregunta, perdona. Claro, doctor. Nos dice, ¿qué dificultades identifican para lograr la publicación de resultados multidisciplinarias? Bueno... Eh, eh, Publicar, ya encontramos dificultades en publicar, ¿no? Eh, partamos de ahí. En, en áreas multidisciplinarias, eh, lo que la, pri la primera barrera que yo detecto de la, de la experiencia, eh, primero encontrar la revista adecuada, al ser áreas multidisciplinarias y tener un poquito de varios lados, no es tan fácil encontrar el ámbito adecuado para publicar. También es muy complejo manejar un lenguaje adecuado o escribir un artículo de investigación de un área multidisciplinaria. Es bastante complejo por el tema del lenguaje. Eh, no solamente me refiero a que probablemente no sea el lenguaje nativo, sino que eh, manejar un lenguaje técnico específico y que sea común a varias áreas no es trivial. Esos es son por lo pronto, los, los dos, las dos barreras que yo observo espe específicamente en publicaciones de áreas multidisciplinarias. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Eh, bueno, estas son de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes. Eh, agradecemos su respuesta. Esperamos que también este, sea suficiente ...para quienes nos acompañan. Como comentaba, eh, de los comentarios que nos hacen, agradecen el tema que estamos abordando... ...y bueno, seguramente será de aportación para nuestra comunidad. Eh, bien, eh, me doy a la libertad de eh, presentar y dar lectura a un reconocimiento eh, digital... ...que se hará entrega a cada uno de ustedes por su valiosa participación... En esta actividad. Voy a permitirme compartir la pantalla. Y bien, el reconocimiento, no sé si ya me ven. Ahora sí. Muchas gracias. Eh, a la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento a...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 Secretario de Investigación y Estudios Avanzados del UAE. De la misma forma, eh, tenemos un reconocimiento para el doctor Gastón, que a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Gastón Ferrara por su destacada participación como ponente del tema Los procesos de selección de artículos con inclusión y equidad en la revista Exper Experiencia Docente. Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado en la UAE. A la firma, doctor en Ciencias de Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAE. Estos documentos los haremos llegar a ustedes en el transcurso del día de hoy. Y bueno, eh, sin más, yo les agradezco la participación, el compartirnos su experiencia. Eh, definitivamente, este es un beneficio que alcanzamos, como bien comentaba eh, Romy al inicio, a través de eh, vínculos de, de colaboración, a través de, eh, de alguna manera, convenios que nos permiten en diferentes áreas y en diferentes actividades intercambiar experiencias y fortalecernos, ¿no? Los repositorios, las bases de datos en abierto. Hoy en, hoy en día en el mundo tomaron otro, otro punto de necesidad, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que de la gran aportación que nos da a la sociedad y de esta información tan valiosa, porque proviene de una investigación que de alguna manera la sociedad le nutre, ¿no? Eh, finalmente, estoy muy agradecida por su colaboración y eh, también doy un, un último mensaje a nuestro auditorio Agradecemos su presencia en este evento y les recordamos que por cada conferencia no olviden registrarse en el link activo desde el inicio de la transmisión. Recuerden que con el 60% de asistencia se emitirán constancias por parte de la oficina. Esta y todas las conferencias de la semana de acceso abierto estarán disponibles en el canal de YouTube de la oficina de conocimiento abierto para su consulta futura. Recordarles también que las conferencias eh, que serán transmitidas a través de la cuenta de la oficina son todas, a excepción de la conferencia, el modelo de acceso abierto no comercial, el webinar de UNESCO y el panel de discusión, mismos que se encuentran para eh, ser eh, presentados el día viernes 23. Y estos eh, se tendrá que presenciar a través del link que se encuentra señalado en el programa. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias doctor, muchas gracias Romy, eh, tocaron puntos también importantes, de, daremos lectura a lo que Romy nos sugería en temas de las revistas depredadoras y algunas buenas prácticas, y seguramente en un futuro nos podremos contactar nuevamente para colaborar en un tema como este, no tan importante. Muchas gracias, gracias muchas a todos. gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gracias. Gracias a todos. Gracias, no, gracias Que te